Ella se enciende pichetu por la muerte desencanta, pero siempre me llama pa' fornicar. tienes que tu burriga llama la atención por su personalidad, complejo copo y pone para las demás. Ella se enciende pichetu por la muerte desencanta, pero siempre me llama pa' fornicar. tienes que tu burriga llama la atención por su personalidad, complejo copo y pone para las demás. Ella le mete o Sale de paseo con su amiga el morgue no fuma pero le gusta el olor No se mide ni se compara La vi es mala, perro con clase El está duro y fatiga que huele a Y sí. cuando no está Tiene un toque de belleza con arroz Lo que se comente de ella no le da importancia Nunca ha sido difícil, no le impresiona el que gana Ni no cualquiera que llama su atención Ella se enciende Peter En la muerte desencanta Pero siempre me llama pa' fernicar tienes de tu booty Llama la atención por su personalidad complejo pop y pone para las demás Ella se enciende Peter En la muerte desencanta pero siempre me llama pa' fornicar. Tiene este y Llama la atención por su personalidad. Complejo pop y pone para la demás Ella es una diablita. Se pone crazy, no lo aparenta. No hace mucho coro para que nadie se dé Tiene punta. una cinturita y me manda fotos. Porque una presa su cerebro forma la chica pa' el pelo. No natural. Vive dando tipa poderle llegar. No cualquiera es el lujo se puede dar. En la red de esta no se info en lo pública. publica. talqueando a la tipa que limita. No trata de encajar. Sabe que nació pa' resaltar eres su capacidad, toma su decisión, sin esperar tu opinión, es yeah. tranquila, pero no cualquiera es que llama su atención. Ella se encender, Peter el la muerte desencanta, pero siempre me llama pa' fornicar tienes de tu Buriga, llama la atención por su personalidad, complejo pop y pone para las demás. Ella yeah. se encender, pide el la muerte desencanta, pero siempre me llama pa fornicar tienes de tu Buriga, llama la atención por su personalidad, complejo pop y pone para las demás. Yeah. El que produce Ey, el fusible Dímelo